¿Y el salto de Cristiano? ¿Cuál fue el salto? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Hemos calculado todo? Hemos estado ahí con la calculadora, hasta estado Julio trabajando en serio. Venga, a ver qué pasa. Aparentemente se trataba de una ocasión más, del intento de Cristiano por marcar ante Osasuna, pero no era así. Cristiano había vuelto a sorprender a todos con un salto abismal. Un salto a la altura del portento físico que es Ronaldo. Una jugada que nace de sus botas y una vez que suelta el no lo va a perder de vista si nos fijamos en su cara. Solo busca la pelota sin saber que tiene a Benzema adelante y que va a acabar derribándole. Porque su salto fue tan potente que alcanzó a ponerle las rodillas a la altura de su cabeza. O lo que es lo mismo, el salto de Cristiano le lleva a elevarse en el aire a una altura de casi 3 metros. Un impulso que le eleva a casi un metro del suelo, alcanzando casi lo que mide una canasta de baloncesto, superando las medidas de una portería. Y si ponemos un ejemplo de tipo alto como Yao Ming, Cristiano se eleva por encima de lo que mide uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA. Un salto impulsado por tan solo tres pasos. Con la potencia necesaria para poco a poco ir cogiendo forma en el aire, en busca de ese balón que nunca llegó a entrar en la portería. Pero sí, una demostración más y una imagen del poderío físico de Cristiano Ronaldo. Normal. Reaparece después de dos meses, mete dos goles, se le ve corriendo físicamente fantástico, cinco kilos que ha perdido... Pero Diego Costa dice que la Atleti tiene las armas suficientes para pararle. Contento, contento por cómo salió todo, tenía mucha ganas de, de volver. Necesito solo 15 minutos para volver a poner su sello en un terreno de juego. Su vuelta tras dos meses. Se traduce en dos goles. Vengo con mucha ilusión, mucha gana otra vez. Llega en el momento perfecto, con la liga más disputada de las últimas temporadas y con el liderato en juego. Si jugará mañana de titular o no, todavía es un misterio, pero seguro que él tendrá la última palabra. No sé, hablaremos con, con el tato, con el